Buenos días amigos de Supervideos El día de hoy les voy a enseñar a cómo configurar una cámara web desde cualquier teléfono móvil eh, Esto nos sirve para cuando tenemos un computador de escritorio como el que ahorita les voy a mostrar eh, eh, O cuando la cámara de nuestro portátil, eh, que no es el caso en este momento, se ha dañado Vale, entonces vamos rápidamente, esto, esto es una aplicación muy sencilla, tenemos que bajar la aplicación tanto en el computador como en el teléfono. La aplicación se las voy a dejar al, en la descripción del video y la aplicación se llama Droid Cam. Eh, también les voy a dejar el link de descarga que lo tenemos aquí, entonces simplemente copian el link de descarga en el computador lo ponen en la barra de direcciones y les dice que tu descarga ha empezado listo, lo guardan, como se dan cuenta yo aquí ya lo tengo descargado simplemente le dan aquí abrir, ejecutar, next, aceptar, dan, y e instalar una vez que lo tengan instalado en el computador, lo ponen y lo instalan también en el, en el teléfono, ¿vale? En el Play Store ponen Droid Cam, así como se los dejo en la descripción del video, en el Play Store y le dan instalar. Acá en el computador nos dice necesito unos controladores de sonido ok le damos instalar mientras que en el teléfono también lo estamos instalando rápidamente para hacer el vídeo corto en el teléfono les voy a dejar eh, un pantallazo del teléfono de hecho lo voy a poner a grabar en este momento uh -huh. un pantallazo del teléfono para que vean cómo se hace en el teléfono Listo, ahí está grabando en el teléfono Le ponemos el sonido en el teléfono también Y... Nos vamos acá Wow Acá DroidCam Le damos a abrir En el teléfono nos pide que le permitamos unos accesos y conectamos nuestro teléfono al wifi eh, para cuando es un portátil o un computador que tiene wifi cuando es un computador de escritorio que no tiene wifi es mejor conectarlo por usb con el mismo cargador se lo conectamos al usb del, del, del computador ¿vale? y aquí nos dice una ip y un puerto en este caso es la IP 192.168.0.2 y el puerto 4747 eso lo vamos a poner en el computador ya les voy a mostrar aquí cuando se abra la aplicación ya la tenemos instalada le ponemos aquí la dirección que nos dio el teléfono 192.168.0.2 y le damos start. En este momento nos funciona nuestra cámara del teléfono como una cámara web que podemos utilizar en cualquier aplicación, si se dan cuenta. ¿Vale? Entonces, eso es todo por hoy. Hasta un nuevo video y recuerden suscribirse al canal para seguir viendo más contenido de importancia, ¿vale? Que estén muy bien.